Bien, a medio y largo plazo, más que esperable, es lo que ya se conoce de otras situaciones de pandemia o de otras situaciones de crisis más globales que han habido históricamente, es un incremento pues, de, los, de la sintomatología de ansiedad y de depresión y un incremento eh, también de las tentativas de autolíticas, como se ha visto, eh, por ejemplo, en nuestro medio se pues, ha registrado en estos últimos meses un 27% de incremento de las tentativas autolíticas en la población eh, adolescente. Eh, por lo tanto, esto es algo que, que sabemos que puede pasar y por lo cual eh, tenemos que hacer medidas de prevención, como decía anteriormente, pues, ya sean por recursos online, como gestión emocional, eh, la web app que se ha desarrollado, como tener más eh, recursos a nivel de personal en centros de atención primaria, en los centros de salud mental de adultos, para, y de niños y los centros de, salud, de, de drogodependencias, los CAS, para poder hacer pues, un mejor abordaje de todo ello, sin duda.